Hola ¿qué tal, nuevamente tu amigo Shark en un video que posiblemente te sea de utilidad y es que sí, hoy vamos a presentar una nueva herramienta pero primero te voy a comentar en la página de CheckRain o la, el grupo de CheckRain ya ha actualizado la herramienta a las distribuciones de Linux Sí, ya es compatible con Linux así que ahora también con la Raspberry Pi esto ya tenemos tres maneras de hacer al jailbreak pero hoy te voy a enseñar una manera extra. Ya te mostré con Ray KVM cómo se podía utilizar CheckRain sin tener una Mac. Pero hoy te voy a enseñar una nueva manera sin que tú tengas que instalar Linux y sin todo el proceso complicado que todo el mundo está teniendo. Que el USB no se le reconoce, que el dispositivo no se reconoce, etc. Te voy a dejar en la descripción dos enlaces a estos archivos que tengo aquí. Uno es la imagen ISO de LiveRain. Así es, así se llama la, ima la imagen o el sistema o lo que te traigo hoy. Y la herramienta o el programa que vamos a utilizar para grabarlo a la USB sería Rufus. Entre los dos pesan aproximadamente 281 megabytes, Bastante ligeros, no necesitas una USB de muchos gigabytes, etcétera. Tampoco necesitas descargar todo un sistema operativo o una imagen de Linux muy pesada para que tú puedas tenerlo y posteriormente instalarlo y hacerlo cada vez. Lo que vamos a hacer es abrir Rufus, nos va a salir si queremos actualizarlo, le damos que no en este caso, en mi caso, seleccionamos ahí en ese botón donde dice seleccionar, vamos a elegir la imagen ISO de Live Rain, tal cual Ahora conectamos la USB y en el caso la seleccionamos. Mi caso es una USB de 2 GB y ahora vamos a darle en el botón de abajo donde dice empezar. Atención, en este punto la USB se va a formatear. Así que, por favor, si tienes algún archivo en esa USB importante o lo que, lo que tú tengas, cópialo a tu computadora porque esa USB se va a formatear y los archivos los perderás. Ya en este punto ya se estará grabando la iso en tu unidad usb en tu usb para que tú tengas un linux portable y completamente funcional esto quiere decir que esta usb no solamente te va a servir para iniciar check rain sino lo puedes utilizar como sistema operativo puedes revisar páginas te puedes conectar a la Wi-Fi. Sin fin de cosas, esta es si quieres iniciarte en el mundo de Linux, esta imagen o esta USB te va a facilitar las cosas. Bueno, ya una vez que se esté cargando, te digo, esto depende de tu computadora qué tan rápido tenga los puertos. Bueno, aquí solamente vamos a darle cerrar una vez finalizado. Abrimos la USB y esto es todo lo que contiene, incluso ahí adentro puedes crear una carpeta y guardar archivos, te va a seguir funcionando como una USB normal. Solo recuerda no formatearla, porque lo perderás y tendrás que volver a hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, ya en este punto, pues lo único que tocaría sería pues reiniciar la computadora para iniciar el proceso de configuración del BIOS. Esta USB es en modo legado, no corre sobre UEFI. Así que tenemos que configurar el BIOS a lo que es el modo legado. Desactivar Security Boot y habilitar Legacy Compatibility o el legado. Bueno, aquí voy a iniciar el cronómetro. Vamos a ver en cuánto terminamos. Lo que vamos a hacer, voy a iniciar mi computadora y voy a presionar la tecla F12. Este es mi computadora y en el tuyo podría ser distinto. Voy a ir a la parte donde dice Segure Bot o Secure Pop Boot y voy a deshabilitarlo. Aquí me arroja un error. Recuerda, esto lo tienes que regresar después a como lo tenías. Puede que tu Windows no funcione después de esto. Así que regrésalo. Vamos a activar modo legado y vamos a guardar los cambios. Ya una vez que yo haya guardado los cambios, bueno, le voy a dar Salir ya en este punto voy a ingresar la usb y voy a presionar la tecla en mi caso es f12 en la tuya puede ser f10 puede ser f9 puede ser Escape puedes tener algún botón adicional físico en tu computadora especialmente para entrar a las opciones del bios etcétera esto ya lo hemos eh, hablado en otros videos bueno presiono la tecla f12 f12 repetidamente y Aquí, en este punto, me va a aparecer que ya está entrando a lo que es las opciones de boteo, de dónde iniciar o de qué dispositivo iniciar. Aquí ya me detecta que es en modo legado o legate la USB. Solamente le doy Enter y va a aparecer el logo de Light Rain. Ya solamente en tres segundos va a iniciar y todo estaría correctamente iniciándose y cargando lo que es Linux desde esta usb el proceso como te comento es bastante rápido no necesitas configurar absolutamente nada el sistema tiene lo que es chrome tiene un explorador de archivos bueno aquí nos aparece el mensaje de start here presionamos esa ahí donde está el, modo, el menú de inicio y vamos a escribir check Rain. recordar que la i la intercambiamos por un 1 Así lo escribimos, ahí en la parte donde dice ROM, y le damos Enter. Nos aparece la ventana del terminal y automáticamente se convierte en Check Rain. Ya conectamos el dispositivo o el cable para conectar nuestro iPhone. Recordar que es un cable original o MFI, que sería un certificado. Bueno, ya aquí en este punto, pues solamente vamos a conectar al dispositivo para que se active el botón de estar ahí en lo que es en la ventana Con las teclas de izquierda a derecha nos vamos a desplazar en toda esta ventana Y vamos a darle Enter Ahora vamos a dar Enter Nos va a indicar que el dispositivo se va a pasar a modo de recuperación Damos Enter y el dispositivo se va a empezar a poner en modo de recuperación Es cuando le aparece la imagen que lo conectes a una computadora Esto no es lo mismo que el modo DFU el modo de recuperación tiene la imagen y el modo de fuego es pantalla completamente oscura. Bueno, aquí en este punto ya vamos a darle otra vez Start para que nos pida y nos dé la opción de presionar la combinación de botones físicos. Ya realizo la combinación, recordar que a partir del iPhone 7 hacia arriba es con el volumen menos y el Power y iPhone 6 hacia abajo o iPhone 6S hacia abajo es con Home y power si tu dispositivo o tu lo que sería tu botón físico de home no funciona, necesitas repararlo. Bueno, como verás, aquí estamos viendo que ya se está iniciando el proceso de check rain, ya apareció el logo. Solamente esperemos que inicie el dispositivo y que arranque normalmente. En este punto tarda me he dado cuenta que en la versión de Linux tarda un poco más que es lo que la versión de Mac OS no sé por qué recordar que estas son las primeras versiones que están sacando de esta herramienta posteriormente aún es beta posteriormente irán mejorando bueno, ya aquí verás que ya solamente ingreso mi contraseña y ya me aparece el icono o la aplicación de Check Rain. de igual manera pues solamente la abrimos y esperamos que cargue para darle a la opción de instalar SIDIA como verás es muy fácil instalarlo incluso a mí en pantalla me apareció un error 94 lo probé en varias distros de linux y era el mismo error eh, pues y aún así funcionó bueno y el tiempo que nos demoramos fueron 5 minutos 22 segundos bastante bueno el tiempo Muchas gracias por ver este video, recuerda que yo soy tu amigo Sharp. si quieres ver con otro tipo de contenido en este canal, házmelo saber en la caja de comentarios, y pues nos vemos, hasta la próxima.